Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy te voy a hablar de marketing. Sí, sí, sí, de marketing gastronómico, ya que varios de nuestros seguidores, suscriptores y amigos del canal. A propósito, muchas gracias a todos los que nos comentan y escriben, ya sea para felicitarnos y también, como no, para hablarnos de las orejas, porque esto de verdad, de verdad, nos sirve para mejorar nuestros contenidos cada vez más. Bueno, pues ustedes nos han pedido que por favor toquemos el tema de marketing un poco más en detalle. Para mencionar a algunos de nuestros amigos Alberto Rosas y Cristian Eduardo Huitrago, muchas gracias por pedir contenido. Y como la voz del pueblo es la voz de Dios, he aquí nuestro tema de la semana. Marketing para restaurantes Millennial Edition, parte 1. Sí, parte 1. Y es que dividimos el tema en dos capítulos porque se vuelve un poco extenso y no queremos poner un capítulo tan largo. Pero como siempre, el desarrollo de este capítulo después del Inter. ¿Sabías que el 25% de la población mundial es millennial? Si no lo sabías, entonces tampoco sabías que el 30% de la población latinoamericana es millennial. Son casi 2 mil millones de personas en el mundo y más de 195 millones de personas en Latinoamérica. Y si hablamos de Estados Unidos, son casi 80 millones de personas. Pues, bueno, no se hable más. Parece que hacer marketing para esta cantidad de personas es una muy buena idea para un bar o un restaurante. Y entonces, ¿qué son los millennials? Bueno, esto varía de estudio en estudio, pero el consenso general es que la generación millennial consiste en personas nacidas entre 1982 y el 2004. Sí, ya sé que algunas investigaciones dicen que del 82 al 98 y otras como Forbes dicen que del 81 al 95. Pero igual, que se pueden haber perdido en estos 6 o 7 años? Ah, ok. Bueno, digamos que entonces esto nos deja a los millennials más jóvenes alrededor de los 18 años y los más viejitos finalizando la treintena. ¿Pero qué significa esto para tu restaurante? Significa que si no estabas haciendo marketing con seriedad para los millennials porque te parecía que eran unos chiquillos, piensa lo mejor, ya no estamos hablando de chiquillos ni muchachitos, son adultos con trabajos e ingresos disponibles. Y teniendo en cuenta que alrededor del 54% de los millennials come por fuera al menos tres veces por semana, yo diría que es hora de hacer este marketing con mucho más juicio. Los siguientes son algunos consejos prácticos para comenzar a hacer que tu restaurante sea más atractivo para la generación del milenio y su dinerillo. Este es el paso número uno y del que vamos a tratar específicamente en este capítulo. Haz que tu restaurante sea más millennial friendly. Antes de comenzar con el marketing como tal, debes asegurarte de que tu restaurante cumple de verdad con lo que prometes en tus comunicaciones. Me explico, si tu publicidad para los millennials ofrece un restaurante divertido y relajado, un ambiente moderno, eso es lo que los visitantes esperan ver cuando te visitan. Ten en cuenta los siguientes puntos clave para que tu restaurante sea más amigable a los millennials. A los millennials les gusta la tecnología. ¿En serio? Sí, a los millennials les gusta la tecnología. Los datos recopilados en el informe de tecnología para restaurantes del 2017 nos indican que el 77% de los millennials dicen que la tecnología en los restaurantes mejora su experiencia gastronómica. Esta generación hace especial énfasis en la tecnología accesible e innovadora que agiliza la experiencia gastronómica. En las tarjetas por aquí arriba y en la descripción dejaré un vínculo para que descargues este interesante informe sobre la industria tecnológica en los restaurantes. Algunas estadísticas de los datos de este informe incluyen lo siguiente. Los millennials son los usuarios más comunes de pedidos a domicilio a través de aplicaciones de restaurantes y sitios de pedidos en línea, como por ejemplo GrabHub, UberEats, Domicilios.com, etc., etc. El 49% de los millennials prefieren los recibos digitales a los de papel, ya sea en mensajes de texto o correo electrónico, ya sabes, como los que manda Uber mientras que solo el 33% de los que están por fuera de la generación Millennial optan por los residuos digitales. La mayoría de los millennials aprecian mucho las innovaciones tecnológicas en los restaurantes, como los kioscos, que son estas pantallas de autoservicio que aparecen por aquí, que tienen una aprobación del 54% en el segmento. Y también les gustan los meseros que toman pedido directamente con tabletas, como estas, que tienen un 63% de aprobación. El 60% de los jóvenes de la generación del milenio utilizarán a veces o siempre el pago a través de su smartphone cuando esté disponible en un restaurante. Los millennials son más propensos a pagar con una tarjeta de crédito o débito. El 69% paga con tarjeta artículos de bajo precio y el 91% hace lo mismo con artículos de mayor precio. Datos, datos y más datos. Pero esta información es realmente valiosa a la hora de determinar cómo vas a poner a punto tu restaurante para que nuestros amigos, los millennials, se sientan a gusto. Es decir, si los millennials no pueden hacer pedidos en línea, si solo pueden pagar con dinero en efectivo o tienen que esperar por un recibo, no sentirán que la experiencia gastronómica se diseñó para ellos. Y todos sabemos lo especial que les gusta sentirse a los millennials. Los millennials son conscientes del medio ambiente y de su salud. La Asociación Nacional de Restaurantes de los Estados Unidos descubrió que la generación millennial busca mucho restaurantes que sirvan comida local, fresca y saludable. El 74% de los millennials tienen más probabilidades de cenar en un restaurante con opciones de menú saludables, mientras que el 70% valora que se tenga materia prima local para los alimentos al elegir un restaurante. Así que, ¿quieres más millennials en tu restaurante? Pues... Tal vez sea hora de cortar con los alimentos congelados o preprocesados y darle paso a más alternativas frescas. Si bien esto puede costar un poco más en el inventario, al final todo va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque los comensales también están dispuestos a pagar un poco más por un producto orgánico, natural, sin procesar, fresco, local, de temporada, hecho artesanalmente, clean, alto en proteínas, alto en antioxidantes, sin conservantes, colorantes, antibióticos, pesticidas, endulzantes artificiales, etc. Los millennials quieren divertirse. <risa> Esto me hace acordar de una canción, pero no de los millennials, de mi generación. ¿Eh? Los millennials quieren gastar su dinero, pero en una experiencia, no solo en una comida. Mira, según los datos del informe, los millennials le dan más importancia al ambiente y a la atmósfera de un restaurante que cualquier otra generación. Esto significa que si quieres retener esta audiencia, debes hacer tu mayor esfuerzo en hacer que la experiencia para ellos sea muy, pero muy dirigida a sus gustos y a sus expectativas. Si tu restaurante ofrece el mismo menú que otros tres lugares en tu zona y tiene el mismo diseño interior que el 95% de los conceptos de restaurantes similares en tu país, tu restaurante no será percibido como único, exclusivo o especial. Esto suena muy obvio, pero de verdad, ¿Cuántas veces te ha pasado que al caminar por una plazoleta de comida de un mall o de un centro comercial te encuentres esto una y otra y otra vez? Ok, estas fueron algunas indicaciones básicas para hacer que tu restaurante sea más Millennial Friendly. En el siguiente capítulo comentaremos ya el apartado de marketing en sí. No te lo pierdas. Y si te gustó este video, regálame un me gusta. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y recuerda hacerle clic a la campanita de notificación para que Google te avise cuando subimos nuevo contenido. También recuerda que puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.